Recuerda suscribirte a Classy Mess, haz clic en me gusta Y ahora que mi pelo está lavado, me voy a poner esta crema humectante de pelo lación antifreeze de Got to be the Schwarzkopf Como tengo pelo corto, no hace falta más que eso Y con mucho cuidado, para la textura de pelo que yo tengo es importante tratarlos con delicadeza. Yo no me acerco un peine a la cabeza luego del último enjuague. No puedo cuando salgo de la ducha ni pasarme la toalla ni pasarme un peine. Lo que hago es que sacudo la cabeza para que salga el exceso de agua porque si no se deshacen, no se rizan. No se van a rizar sino que se van a empajonar como una sola bola de fresa. Yo he visto videos en YouTube donde las chicas se sientan ahí frente a las cámaras y se pasan el peine y se untan sus cremas y se rizan. Yo no puedo. Si yo me paso el peine, se acabó la función. Ahora me voy a poner este spray de Schwarzkopf Gliss Cool Spray Reparador de Pelo. Nada de arrastrar, solamente tocar. Mi blower era bonito. Tenía algo plateado aquí, pero se me ha caído un par de veces. Como saben, yo soy tan Messi Este es de Steinhardt Professional Ion Airflow Ceramic. Vamos a ver si... Un momento, Messi Vamos a ver si le sirve el difusor. Ok, a ver si esta gomita era para eso. Tal vez si lo pongo aquí primero. Y si le pongo eso primero. ¡Bingo! Tal vez si le pongo primero la gomita que no trae instrucciones a ver le puse la gomita ahora le voy a meter esto a ver ahí siento que agarró súper bien bastante bien y ahora esto ¡Woohoo! ahora sí ahora sí que no trae instrucciones no trajo instrucciones así que en ningún momento ni en ninguna foto muestra dónde se pone la gomita pero creo que ya la tengo así que vamos a ver qué pasa me voy a secar una cosa que quiero mencionar antes de seguir es que me gusta que estos palitos wow qué profesional palitos son cortos cuando uno tiene pelo tan corto está bastante bien estos, se llega bien cerca al cráneo si sí molesta un poco porque este blog es muy caliente yo lo tengo al máximo tal vez si lo bajo si le bajo un poco la temperatura pero bueno, tendré que probarlo de diferentes maneras, diferentes días. Voy a continuar con todo a lo máximo y vamos a ver. Bueno, ya han pasado tres minutos y están totalmente secos no están como tan bonitos tendría como que acomodármelos por aquí me voy a humedecer un poquito los rizos de aquí adelante usando este spray que usé ahorita para como que acomodarlos mejor creo que son estos de aquí como que no aquí siento como que no están donde yo los quisiera yo tal vez debía acomodarlos donde yo los quería antes de secarme no sé, no sé qué hacen ustedes cuando se secan con difusor cuando yo tenía el pelo largo no hacía nada, simplemente me lo secaba y ya miren ya me está gustando, se están acomodando más o menos donde yo los quería, así y como los mojé un poquito me voy a volver a poner el difusor un minuto o 30 segundos y a ver qué pasa. ¿Qué creen? Creo que me gusta, están como más cortitos que cuando los dejo secar al aire. Pero me gusta, quiero ver cómo me quedan por atrás. Así que en el video lo podré ver, lo podemos ver todos. Me quedaron los que están bien cortitos Yo me estoy dejando crecer el pelo Y está en una fase en la que es incómodo Porque estos de aquí yo siempre me le pasaba la máquina Por aquí Todos estos Y como ahora me están creciendo Quiero dejarlos crecer Ni se secan bien cuando me los alacio, Ni, ni se rizan bien Así que Tendré que tener paciencia. Sí, al final el resultado es maravilloso porque solo tardo 3 minutos. Eso es una maravilla. Eso no es simplemente ok. Es maravilloso si sí, yo puedo hacer esto por las mañanas antes de trabajar y no tener que pasarme 15 minutos secando y planchando el pelo. Esto me está ahorrando 12 minutos y no se ve mal. Me gusta. Así que vamos a decir que este producto, este difuso de Remington, es un producto clásico. Espero que te haya gustado este video y si es así, regálame un like y suscríbete a Classy Mes, y te veo en el próximo video. Me voy a maquillar frente a las cámaras, pero no en este video. Y si quieres ver el resultado, haz clic en el siguiente video porque lo voy a subir muy pronto o ya lo subí, quién sabe. <risa> Chao.